Hola, en este video vamos a aprender cómo crear una cuenta de Facebook de una manera fácil. Lo primero que debemos hacer es ir a www.facebook.com Una vez aquí, deberemos utilizar esta sección que dice Abre una cuenta. En los cuadros siguientes debemos completar nuestros datos. Nombre y apellido, en este caso utilizaré un nombre falso, Carlos Santana. Debajo pondremos nuestro número de celular o correo electrónico, en este caso utilizaré un correo temporal. Debajo deberemos volver a ingresar el mismo correo. En este cuadro deberemos ingresar la contraseña que utilizaremos para ingresar a nuestro Facebook. Luego nos pide que ingresemos nuestra fecha de nacimiento. Les recomiendo que ingresen una fecha real para que cuando cumplan años sus amigos los saluden. Seleccionamos si hombre o mujer. En caso de que quieran leerlas, aquí tienen las condiciones de uso, las políticas de datos y uso de cookies. Luego procedemos a apretar en abrir una cuenta. Perfecto, ya estamos por la mitad del camino. En este momento nos dice que si tenemos una cuenta de Messenger, Outlook, eh, también llamado Hotmail, Yahoo u otra dirección de correo electrónico, podemos utilizarla para buscar aquellos contactos. O amigos que tenemos ahí y que ya se encuentran registrados en facebook yo les recomiendo que eh, al menos utilicen una de estas para buscar a sus contactos en este caso yo omitiré el paso tenemos que sigue arriba nos dice ve a tu correo electrónico y busca un mail para completar el registro Vamos a ver cuál es el mail, ahora entraré a mi correo electrónico, debemos buscar un mail que diga solo te queda un paso más para usar Facebook. Entramos a ese mail y dentro deberá encontrarse un cuadro que diga confirmar tu cuenta, presta la atención en, en algunos casos. Pide... quizás Facebook le pueda pedir un, un número. Ese número se encuentra en el mismo mail. Bueno, dice Carlos, te damos la bienvenida. Eh, te repite, si quieres buscar a tus amigos que se encuentran... Si quieres buscar a tus contactos, aquellos contactos que se encuentran ya en Facebook, aquellos contactos de tu mail... Te dice si quieres hacer un recorrido para conocer las, las privacidades de tus publicaciones Si quieres, por ejemplo, cuando publicas una foto, si quieres que lo vean todos, solo tus amigos, tus familiares eh, Yo recomiendo hacer el recorrido En el paso 3 te dice, sube una foto de perfil eh, Obviamente tenés que subir una foto real para que tus amigos al ver la foto y tu nombre sepan que sos vos en este caso salteo el paso y acá en este cuadro podemos buscar a personas, digamos a amigos que vos sepas que ya tienen facebook pueden ser familiares, pueden ser tus vecinos en este caso vamos a hacer una búsqueda falsa eh, vamos a buscar a alguien llamado Santana María supongamos que eh, esta es la persona a la que yo quiero agregar de amigo debemos apretar donde dice agregar como amigo y se cambiará a solicitud de amistad enviada eso significa que esa persona recibió nuestra solicitud ahora lo que debe hacer es aceptarla y ya seremos amigos acá en notificaciones se pondrá de color rojo y indicará que tenemos un, una notificación es como una, un mensaje que nos indica que algo pasó por ejemplo cuando acepte nos va a aparecer ahí dicha notificación también podemos utilizar este cuadro en la parte superior para buscar personas digamos que tengo un hijo que se llama José Santana lo busco escribo el nombre presionamos enter y acá nos dice personas encontradas como eh, vemos la foto ni una es la que corresponde a mi hijo apretamos en ver más para ver más personas en este caso es eh, un caso hipotético pero supongamos que mi hijo es el segundo en ese caso deberemos apretar donde dice agregar amigos y cambiará a solicitud de amistad enviada entonces eso significa que José Santana solo debe aceptar mi solicitud de amistad y ya seremos amigos bueno espero que les haya gustado el video si necesitan otra cosa, por favor, déjenme sus comentarios si les gustó, si quieren mejorar algo, si quieren otro tutorial. Y nos vemos en próximos videos. Por favor, suscríbanse, manito para arriba. Saludos.